¿Qué tal neurofans? Soy César Ceballos, fundador de YouMentory y ayudo a las personas a conseguir llevar sus habilidades sociales a otro nivel en 10 semanas o quizá menos con una metodología de alto rendimiento comprobada. Hoy analizaremos el lenguaje corporal de Shaw Méndez y Camila Cabello, Cabello por su pronunciación en inglés. El marco del análisis es por una entrevista hecha en James Corden de Late Show Méndez se muestra territorial al inicio y dominante. Abarca mucho espacio. Sentado en el sofá, extiende su brazo derecho hacia todo el largo que le permite su mano, señalando su territorio. Parece relajado, sonriente y disfrutar la entrevista. Camila Cabello, sentada de forma erguida viendo al entrevistador, pero se nota muy cerca de Shawn. Esto es un indicio de que ambos se tienen mucha confianza y no les invoda que se invadan su espacio íntimo mutuamente. Cabello tiene suficiente espacio para no estar tan cerca, sin embargo, en más de una ocasión se llegan a tocar los muslos respectivamente. En un momento dado, James Corden le dice que ha tenido un año increíble y le toca el hombro con la mano. Este gesto Parece incomodarle a Méndez, quien comienza un movimiento con los dedos en las manos y un movimiento con la boca hacia la izquierda. El gesto de poner la mano sobre el hombro a otra persona comunica intimidad. Sin embargo, si el sentimiento no es recíproco, causa incomodidad y puede comunicar un intento de dominación. El gesto que hace Sean con la boca es un indicio de frustración, es decir, no siente el mismo nivel de intimidad o no le gustó que le pusiera la mano sobre el hombro. Sean cambia de mano y extiende su territorio pero hacia el lado de Camila. Este gesto es de territorialidad y además es un abrazo simulado a Camila quien también lo nota, pero parece ni siquiera incomodarle. A los pocos segundos, incluso ella apoya su mano derecha en el hombro izquierdo de The Show. El espacio territorial entre dos personas da mucha información. La invasión, hasta el punto de estarse tocando, solo se le permite a los familiares, amigos muy íntimos o a la pareja. Cuando el entrevistador lee una pregunta puntual del público sobre si están saliendo juntos, Llama la atención la, el lenguaje corporal de Sean Mendes que también es muy ilustrador. La respuesta fue un no, pero antes de responder pide permiso con la mirada a Camila, quien parece suspirar y se distrae ante la reacción del público presente. La pregunta se le hicieron a Shawn, pero primero Camila contesta no y segundos después el propio Shawn confirma la respuesta de ella. El entrevistador le dice que no le cree, y Méndez le informa que no le importa, pero cada pregunta que le hace al respecto, Shawn no puede evitar voltear a ver a Camila para saber qué contestar. Esto es un indicio de que sí tienen algún tipo de relación romántica, porque de otra forma la respuesta sería contundente y sin estar consultando visualmente a la otra persona para responder. Por cierto, suscríbete a este canal. Dale me gusta, compártelo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Bien, cuando Corden propone llegar al fondo de esto, Camila hace un movimiento con las manos repitiendo que no, no quiere que se sepa. Cuando le dice Corden que le suena que se aman el uno al otro, la reacción de ambos cantantes muestran alegría. Si eso fuera mentira, al menos alguno de ellos frunciría el ceño como rechazo. La parte sincera es cuando Méndez dice que cada vez que quiere hacer un movimiento, refiriéndose a llevar la relación a otro nivel, Cabello lo interrumpe diciendo que nunca ha intentado hacer un movimiento. Conclusiones. De acuerdo con los indicios que le muestra el lenguaje corporal de Shawn Méndez y Camila Cabello, es claro que tienen una relación muy cercana, con gran posibilidad a estar viviendo un gran romance. El hecho del reclamo de Camila Schoen por no intentar algo más, parece referirse más a darle formalidad a la relación. Aunque su lenguaje corporal no revela contactos visuales intensos, coqueteos y risitas entre ellos, esto hace pensar que esta pareja ya tiene un rato saliendo como amigobios, es decir, amigos con derechos. O bien, han acordado mantener privada su relación por lo pronto. El lenguaje corporal de Shawn Mendes y Camila Cabello revela que sí tienen una relación de pareja pero lo quieren manejar como una amistad libre o mantenerlo en privado. Dos personas que son simplemente amigos no mantienen las distancias tan juntas como muestran Shawn Mendes y Camila Cabello. La invasión del espacio personal e incluso tocar es un lenguaje corporal muy ilustrativo de las personas. Los cantantes no parecen importables estos contactos físicos y la distancia invadiendo el espacio íntimo del uno del otro lo reafirma. Neurotip Recuerda que los seres humanos nos acercamos a lo que nos gusta y nos distanciamos a lo que nos disgusta. Por eso, no se te ocurre invadir el espacio íntimo de otra persona a menos que lo permita. Lo sabrás observando su lenguaje corporal conforme te acerques y créeme, Sabrás cuando te has acercado demasiado. Cuando te acerques a alguien, también hazlo de manera lenta y predecible, de lo contrario serás percibido como una amenaza. Escríbeme en los comentarios lo que opinas de este capítulo y a quién quieres también que analicemos en los próximos episodios. Suscríbete en este momento, activa la campanita, yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes del neurolenguaje para el bien. Tú que te quedaste hasta el final del video. Las siguientes imágenes del lenguaje corporal que hemos visto recientemente a, eh, a la hora de hacer este video son más que evidentes, se muestran ya tomados de la mano y, dan, y dándose unos besitos. Así que, el cuerpo no miente, nos vemos a la próxima.